estamos pasando muchos bomberos. Próximo si año corres con nosotros. ¿Qué, qué día soy, hoy, Mariajo? Hoy es 24 de octubre del 2021. ¿Y qué hacemos aquí, fijo? Pues ir a la cosa de bombés 2021. Que tu par corra. Y bueno, ya que estamos aquí, ah, con nuestra primera favorita, a que nos dé un consejo, ¿no? El consejo que os voy a dar es que lo deis todo, porque yo quiero medalla. O sea, que ya podéis pringar y correr como si... Yo seguro, ellos... Bueno, pues, pues <risa> nada. <risa> Oye, <¿Vamos? risa> okay, a conseguir medalla, seguro, ¿sí? seguro, ¿Sí? seguro. ¿Sí? ¿Sí? <risa> vale, pues nada, a por ello, chicos. A sube-baja, y luego quedas, y todo luego cogiendo el ascensor, en la puta casita. ¡Vamos a estirar, hijo Repite lo que has dicho. No, es que tú no me has dicho eso. Tú me has dicho, vamos a, pero ¿cómo me voy a poner a correr aquí? ¿Cómo me voy a poner a correr aquí? Ya, es que yo, yo me estío a mí mismo con mi organismo. La es la reportera, atleta, uh, informática... Y un poco o sea, pesada, muy... ¿eh? <risa> con la camarita. Me cohibe, me cohibe, me cohibe y voy a hacer un mal tiempo por culpa de esto. <risa> Olé. ¡Esto pasa volando! ¿A cómo vamos? Vamos a 5. Bien. 5 bien. clavados. Solo quedan 8. Sí. Este es el ritmo. Kilómetro 3. Bien, bien. Control de sensaciones. Bien, bien. Me es tener tenerlos. <risa> todos con un cabulla. <risa> ya la farabona sí. Ya ahí vamos a cuánto vamos a seis ahora, pero porque paramos, se ha ido, se ha disparado, hemos parado a coger agua, todo tiene una explicación. Mira un bombero. Estaría la mariajos aquí contenta. Pues lo vamos a superar. <ríe> vamos. Vamos. ¡Vamos, vamos! El 5, ya. El cronómetro general mar marca 26. Pero ¿Hemos empezado después? Sí, sí Pero poco más <risa> Bueno, ya recta final Recta final, ya Queda menos de la mitad Vale, Ajo, estamos pasando Muchos bomberos. Kilómetro 6. Aquí estamos. En la plaza Ocubano. Sí, sí, sí, sí. No lo sé. Bien. Ah, sí, plaza de tú. Tu... Venga, pasemos al bombero. Venga, ¡Wow! Cisco adelantando el bombero. Si sí, no es el primero Mira, hay otro que va con carrito Ah, y va con su hijo, además Hostia O sea, no solo va con el traje sino va con si su hijo. a pasar, entonces la siguiente ola ¿eh? Nos empezamos a preocupar No, no yo no Mira, voy el volver con el hijito Porque no queremos. Porque no queremos. Idealmente. Venga, cinco. Siete. Estamos ya. Si no vas a Esto está. Está hecho. O sea, no estoy cansado, eh. No estoy cansado. Mira, me anima la gente, eh. Nos anima. ¿Tú crees que ahora tenemos algún récord? ¿Un récord? ¿Cómo lo ves? Récord de... Olímpico <risa> o así ¿No? Eh, eh, lo veo complicado Bueno, bueno Ya desde Wellington nos pasan Normal, pero son de Wellington, ¿no? bien. Claro Nos pasa un poco, mira, mira, mira, muy bien. Oh, mira. Vamos, Pau, vamos, Marcos. Como bueno, Venga, Pau, venga, venga. venga. Esa chica bombero. 8 ya casi. Se me ha hecho largo, ¿eh? Este. este 7. De 7 a 8. Bueno. Se me ha hecho largo. Pero ahora este ya será cosito. Venga, ahora sí 2 50 en la siguiente onda. Y la seguimos. Es nuestro reto ese. Sí. El mío. Mira, tenemos el 9 ya. Y ya nos ha pasado la libre del 50 detrás. Del último cajón. No, el segundo. Ah, de segundo. Esto está hecho ya. Venga, que tú puedes. Un kilómetro. Un kilómetro lo tenemos. Y me está apretando, sí, que me está dejando tirada. Me está dejando tirada. ¡Wow! Muy bien, campeón, ¿no? Sí, sí, he ganado a la fiebre de 50. Eh, con lo cual, súper orgulloso. 53 minutillos y algo, ¿no? Sí, sí, sí 53. Y tú como has hecho, un poco peor, ¿no? ¿Has debido hacer un poco más tarde? Un poco tú, más tarde, ¿No? sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué eh, es Miguel, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel sé. Miguel, es hemos, hemos hecho un reportaje. Entonces, si nos quieres hacer una contribución para nuestro reportaje, contarnos tu... Su... ¿No? Vale, No, nada. reportaje? Pues nada. Contarnos de cómo llevar la maratón o. Bueno, porque me quedan dos tres semanas, que estoy un poco...